Quiero contarles cómo se sube Letras en 2 horas 52 minutos. Resulta que sucedió en la Vuelta a Colombia del 2007. Desde que arrancamos la apuesta en Mariquita, pues pusieron a todos sus gregarios, a todos esos corredores a aumentar, a poner una velocidad exigente muy, muy alta hasta que llegamos a Delgaditas. Ya de estos equipos de, de Boyacá, pues quedaban pocas unidades, tan solo sus líderes. Entonces, en ese instante, otros corredores, Mauricio Pega, Ataca, los capos de, de Boyacá no pudieron seguirnos la rueda, subimos hasta el alto de e o a sea, todo lo que nos daba obviamente, y por esa razón fue que se produjo ese tan buen registro, el ritmo intenso desde abajo con otros equipos y por el remate en los últimos 20 kilómetros en Delgadit. Ya saben, tienen que ir bien acompañados, ligeramente, estar en plenitud de condiciones.